Buenas tardes, desde el Observatorio Fenómeno de Fenómenos Naturales Sofena les damos a conocer a ustedes un boletín especial en relación al comportamiento de la tormenta tropical Julia y la posteriormente a la formación del huracán categoría número uno sobre la costa del Caribe nicaragüense. Actualmente lo tenemos localizado a 335 kilómetros de las costas de Nicaragua que viene acercándose teniendo generaciones ya de bandas sobre nuestro territorio. Se espera que estará ingresando como huracán categoría número uno en la zona de Bluefield hacia la zona del sur. Ha cambiado su ruta y sigue siendo circulando en una forma de un huracán bastante peligroso sobre nuestro territorio estas son las condiciones actuales del huracán que está actualmente como una tormenta tropical estará próximamente a las 6 de la tarde de hoy antes de llegar al, terito, al caribe nicaragüense como un huracán que estará arribando a en horas de la noche este es el huracán categoría número 1 que estará formándose en las próximas horas sobre el caribe de nicaragua y se va circulando sobre el nuestro territorio para las próximas horas estas son las bandas que están actualmente condiciones de lluvia sobre el territorio nacional y está generándose ya condiciones bastante favorables con descargas eléctricas este es el huracán para las nueve de la noche que estará circulando sobre las llegando cerca de las costas del caribe de nicaragua se espera que entre las 12 de la noche esté ingresando como ven está entrando ingresando una parte por la parte de prisa Polca, carahuala laguna de perla pero hay otra parte que se está desarrollando porque desciende más hacia el sur y está generándose condiciones en esta zona al mismo tiempo para para lo que es a las 3 de la mañana está ingresando en las zonas de bluefield o atención bluefield hay que tener mucho cuidado que tendremos bastante lluvia sobre esta zona debido a que está descendiendo más hacia el sur para las 6 de las 6 de la mañana este día domingo sigue ingresando afectando Muelle de los bueyes nueva guinea puerto morrito san carlos y sigue desplazándose sobre el territorio al mismo tiempo para las 9 de la mañana tenemos la circulación del ayote huigalpa Muelle de los bueyes puerto morrito y circulando hacia arriba lluvias que estarán generándose en este zona mientras tanto para lo que tenemos a la una de la tarde de mañana domingo tendremos lluvia en Rivas, managua masaya granada huaco huigalpa y desplazándose hacia el noroeste para las 4 de la tarde afectando león chinandega parte de la costa del, del pacífico de nicaragua lluvia en huigalpa chontales y sigue circulando más hacia el noreste pero concentrándose lluvias en la zona de león chinandega managua con lluvias con tormentas eléctricas 4 de la tarde mientras tanto para las diez de la noche del día domingo siguen generándose algunas condiciones de lluvia siempre para el noroccidente y las zonas de Matagalpa, y Estelí, Madrid y Nueva Segovia y para las 12 de la noche de este amanecer de día lunes lluvias que estarán disminuyendo sobre la zona pacífica de Nicaragua a las 4 de la mañana del lunes se estarán disipando estas condiciones y tendremos lluvias sobre El Salvador. A las 7 de la mañana tendremos siempre lluvia en la zona del Pacífico y estarán disipándose. Esta es la probabilidad de lluvias que tenemos actualmente, como una tormenta y posibilidades de un huracán, de un huracán categoría número 1 que ingresará a la noche de este día sábado, amanecer domingo. Hay que tener mucho cuidado, posibles inundaciones. Desde hoy en la tarde tendremos posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica. y hay que tener mucha precaución con estas posibles lluvias con tormentas eléctricas. Muy buenas tardes.